llevar adelante un trabajo donde incorporamos la voz de este tercer actor, la organización social, fue la posibilidad de un, un contacto directo con las personas que, que están directamente vinculadas con la problemática. También incorporarnos a un proyecto existente, digamos, nosotros lo que hicimos fue trabajar con los alumnos sumándonos a un proyecto de comunicación que el foro ya tenía, pero donde esta ayuda más disciplinar específica que nosotros dimos desde desde el trabajo gráfico entendemos que puede haber sido un aporte valioso por un lado como, como equipo de cátedra y pensando que esto es un proyecto de curricularización de la extensión y que eso es una experiencia nueva digamos para nosotros es obviamente la primera vez que llevamos adelante una experiencia de esta naturaleza ha significado un desafío enorme una dificultad enorme para poder afrontar todos los, los imprevistos que eran esperables de, de implementar una situación de estas características, lo que vemos es que la, la mayor dificultad, o sobre lo que, lo que realmente tenemos que pensar como, como equipo de cátedra, y también es un debate a dar a nivel más institucional, es de qué manera esas experiencias se, se hacen este, profundamente efectivas que impliquen para los alumnos un contacto real, autónomo, poder aprovechar la experiencia de una manera lo más, lo más rica posible, digamos. Como es una situación la, la primera vez que se implementa, pensamos que eso es un trabajo a medio camino todavía.